es la comida? Y por aquí está toda la gente. Es la fiesta de graduación la, la fiesta de la gra... Se llevan comiendo un poco de tiempo, dijo que... Oh, grave. Ay, pero, ¿puedo ¿Puedo la, la, la, la mandó papá. Sí. Y un poco de comida. Y la comidita la, la, la damos a Leida y yo. La Leida es la cucha. Pucha, tu abuela, mi hijo, pues Si me... Yo tengo 28. Uh -huh. <risa> 52. ¿Cuántos <risa> <risa> bueno, años hay sumados? O sea, sí. Yo tengo 25, sería Carlitos. ¿También,